Baby. Yeah. Yeah. Sin mirar, tranquilo, no me voy a sanar. En el trap, pienso hacer la nueva capital No me vio con los las y mal alcanzar. Yo me vio solito en lo alto, haciendo oh my car los moralistas, sus dictos son mierda andantes Y también los que santifican ser reales Boca a todos esos casuales que viven un AC dos por favor, hijo menos y yes, my bro. <risas> algo que pueda me importa una mierda, me han herido y sigo, sigo firme acá. acá. A nadie le importa lo que siente, y quieren que le paz Me atacas, me ataco y tú lloras, what the fuck? <risa> sin mirar, tranquilo, no, no me vas a dar. En el rap pienso hacer la nueva no capital. Habitar. No me vio con los bros, la cima alcanzar. Yo me vio solito en lo alto haciendo no my cash. Ya, yeah. my guy. Yeah, yeah, well, yeah, yeah. yeah. Sin mirar, tranquilo, no me vas a salar En el trap, pienso hacer no la nueva capital No me vio, con los bro, la cima alcanzar Yo me vio, solito en lo pues alfes, siento my técnica más, hoy ninguno dice nada Cuando antes lo hacía mal, todo el mundo me apoyaba Ya uno veo doble cara